de lluvia. Los aviones Casa Huracanes han dado un giro a la tecnología permitiendo desarrollar pronósticos más efectivos desde la década de 1940. Estás disfrutando de nuestra programación por TV San Juan, TV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos, Puerto Rico, les habla Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy jueves, 15 de septiembre de 2022, que estaremos celebrando los sorteos de tarde de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por la auditora María Ocasio Sáez. ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company... ...y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica... ...presentes como siempre aquí en el estudio. Atención San Juan, tenemos un nuevo ganador o ganadora de Powerball con Power Powerplane. Si jugaste en la bodeguita 809 en el Colmado Cristal en San Juan... ...sepa que usted podría ser el ganador o ganadora de 150 mil dólares... Repito, la bodeguita 809 Colmado Cristal en San Juan. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Y para este sábado el Powerball tiene un premio de 225 millones de dólares. Mientras que para mañana viernes, Lotto Cash tiene un premio de 900 mil dólares, que son buenos, que pueden ser tuyos sin anualidades. Al igual que la doble revancha que tiene 505 mil dólares. Así que a jugar y aprovecha y baja la aplicación de lotería electrónica de tu, en tu teléfono inteligente si todavía es que no lo has hecho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 Ya lo sabes, busca tus juegos instantáneos a jugar y a cumplir esos sueños que tanto deseas. Y nosotros estamos listos para los sorteos de esta tarde y es con el Pega 2 que damos inicio. Así que boleto en mano si jugaste Pega 2 y mucha suerte. Primer número es el 4. Repito, el 4. Segundo número... ...es el 8... ...repito, el 8... ...el número ganador de Pega 2 de esta tarde... ...es el 4-8... ...el 48... ...y pasamos a Pega 3... ...puelve en mano... ...que ya sabremos cuál es el primer número de Pega 3... ...mucha suerte... ...y es el 9... ...repito, el 9... ...segundo número... ...es el 6... ...repito, el 6... ...y tercer número... ...es el 5, repito, el 5... ...el número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 965... ...el 965... ...y concluimos con el Pega 4 favorito de muchos... ...mucha suerte, boleto en mano... ...que ya se acerca el primer número... ...y es el 2... ...repito, el 2... ...segundo número es el 3... ...repito, el 3... ...tercer número es el 4... Repito, el 4. Y cuarto número es el 3. Repito, el 3. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 2343. Tres, tres. El 2343. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy. Para más información, entra a nuestra página web, loteríasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos esta noche a las 9. Linda tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WIBRTD San Juan, WIBMTD Mayagüez y WSTETD San Juan 11 Mayagüez.